chicos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal, ya que a ver, a ver, a ver, vamos a venir con un gameplay rápido, ya. Este primero vamos a jugar un jueguito y luego voy a mandar saludos. Pues vamos. Entonces, ya está cargando la partida. Eh, a ver. Aquí les voy a mandar saludo a uno. Amigos, Subir un nuevo video. por favor, salúdame. ¡Salúdame! Bueno, eh, a ver, uh, esperamos que car... a ver, esta es una partida de carga rápida, o sea, carga, tiempo de extra. Esta es una partida rápida, no me es para mandar el saludo. Ya, entonces. Mm, bien. Esta partida consiste en matar a personas, stop o sea, enemigos. Up. Bueno, vamos a empezar. Eh, empecemos. Sí, ya, empecemos. empecemos. Bueno, estamos aquí. Estamos aquí. Ay, ay, espera, ahí, ahí. Vamos, vamos. A ver, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. vamos. Hey, hey, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos. Hey, qué, ay, qué talento. Lo siento, pero está un poco lento. Bueno, entonces, le quiero mandar un saludo para Lili B... Lilibe Lili Alexandra, Lilibe Alexandra. Lili Alexandra y ay ay Dios mío, ay, ay que me matan, me matan, me matan, me matan, me me matan. Apúntale bien. Miércoles. Es que me mataron, porque me matan. Ah, <ll mówiąc> <tiro> que me dispararon. Ay, bueno, vamos, sigamos. Bueno, entonces quiero mandarle un saludo a Lilibe Cornejo y a Marcos Moreira y Moreira, no sé si. Si están viendo este video, dale like. A Santana de Cantos. Hola, compañero. también, perdón, por el movimiento que está lenta esta computadora. No sé por qué. Bueno, ya meté... Ay, no, no meté. Bueno, entonces, un saludo para toda la gente que... Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, que lo metamos, vamos, vamos, Vamos, vamos, bien, bien, bien, bien,